Era, ¿no? Soy peor sí, sí, sí. Sigue tu camino que si sí, sí, me va mejor ¿Dónde estás? a ve! Nunca vises, no la ve re... mm -hmm. No Estás sabiendo lo que estábamos queriendo Para que sepa Ahí mm -hmm. sí, sí, sí. está, <risa> Digo Alexander, sí. saludos para Digo Alexander y para Persalasca. Vamos a hacer un karaoke de. Eh? Ahora soy peor porque. <tose> ya, toca los minutos. Bájale red, güey. Vamos a hacer un karaoke. <tose> ya. Pero me estaba de las eso, no loco. Chamea, mira. Te creo. Este <tose> que lo ve, Mick, Mick! mi, este que, que lo ve. Saludos para Mick Rolando y de acá de Polar, Volcayo. El pelado, ¡El pelado de Volcayo. De Volcayo. <ríe> Grilling, concha de tu vida. Salí, joven, la última es que en alguien yo confié. Me compró una poría, Jupilo, se la va a no me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar <risa> Sigue tu camino <risa> que te me mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor si Ya te veo un hijo de puta Ahora soy peor Hasta miedo 30 mejor. Ay, no, soy peor por ti Canta, dice. Sigue tu camino que si ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy lo quiero más regular Traigame un crush que se haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Y joderme con todos los culos que tengo en el celular Hoy uh. se la bebé sale, ser un ingeniero de nada vale, por mujeres así que tú dicen que todos los hombres somos iguales, si no me conoces no me señales, Me han tus malas, como hacerse en hoy me mejor de la calle, perdón, no, no, no, no. <risa> <risa> que me va perdón, perdón, perdón, me si antes yo era hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti, si sigue tu camino que si me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Si antes yo era hijo por de puta, ahora soy peor Mañana es invitado Mick Roldán al, al cuartel por ti, por Aquí a cantar, por es desafiado Ahora a, a cantar nombre. me reuso. solo pienso en mi primero Ya. vengo tirando billetes al tercero para a la escuela, por verdadero yo solo pienso en hacer dinero y en lo que a ver que se me importa un cara con quien te va y mujer, que no me se pasa que ahora tengo no, que saber además como una tinta que nace de plata. la rogerita que se la meto con la pena, de las rubias la de esto sin contar toda la paz ¿no? ya no te pareces muy bienes es una gran estupideza dudando a otro para que te lo beses ninguno de esas cabreras ¿no? me parece Rick Roland, mañana te... estás invitado a las 4 de la tarde no, antes, a las 3 para que cantes no te rubes y de ahí te... si ganas, si lo cantas, bien, te damos tu cloro para que te mates me vuelvo no, no me, me vuelvo a enamorar. Y en tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Y antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora, vuelvo, ahora, sí, soy peor por ti. <tose> Hola gente, estoy aquí en vivo con mi prima. Se ve más piola esta cámara, porque si... Sí que hace rato quería una cámara así no ya? se nota nada ni de perfecciones porque ahorita tengo un grano en la frente pero no se nota Ajá. ahorita estoy acá con un gordito quiero violar bueno no se voltea vamos a ver si hay gente pero hay que... no se si a la casa vamos no. ya hay entre una persona Entró alguien pero no sé quién. Y salió. Bueno. <ríe> Ahí entró volvió a entrar otra volvió persona. Volvió a entrar a otra persona y se volvió a liar. Y... Nadie quiere a él. Junior, Junior, Junior. Nadie quiere no, no, no, no. a tus, tus vivos. Porque son tan vivos que no nadie... hay... Dos personas. Pongan retos, tres personas tres personas porque se ven ve bien chévere. Un momento, camina 10 cuadras ya corre diez cuadras y todo. cometen un... gente cometen gente ¿Dónde quieres si se puede no no se puede voltear si se puede es ah ya Qué raro que no comenten gente. Sí, qué raro. Siempre comentan. Siempre. Hay cuatro ahora, pero no comentan. Comenten. a me que están viendo mi cara horrible y solamente se van porque les asusta. <risa> claro que sí. Ah, el efecto para verme más guapo. Ahora pues, no se le doy todo a su oh, ¿Sabes cuál es el efecto que me gusta más? Este. Es el... No, no hay otro Este, este, este. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se Su cara ver, <risa> Espérate Es que ver, coñito, mira ¿Para mm, eso, coño? Sí, para eso ¿O no, no hay gente? cara es más fea no nada no hay gente, Sí ¿Y eso? Nadie tiene un Nokia un Samsung Plus Lo raro es que no comenta. Espérate, este es el fit. Quieren más calidad. Quiero. Tienen mucha calidad. Más arriba. Ahí. <risa> ¿Qué pasó? Hay tres personas. Lucoma